Bueno, mi nombre es Andrés Nicolás Rabinovich, soy argentino, nací en Argentina y a los 15 años mis padres decidieron eh, que toda nuestra familia se mudaría a Toronto en Canadá y viví en Canadá eh, desde los 15 años hasta los 29 cuando decidí mudarme a acá a Lorenz para hacer la maestría en español y portugués en, en KU. Y después continué con el doctorado que, si Dios quiere, voy a terminar este próximo año.